Déjenme que hoy les hable de un par de abogados. Uno a quien no conozco y otro al que sí tengo el gusto de conocer. César Pinto se llama el abogado a quien no conozco y en 2019, en defensa de un particular, logró vencer en juicio a la ominosa Goldman Sachs y a su legión de carísimos abogados. Y logró de paso tumbar la venta de 3.000 viviendas de protección oficial. El otro, al que sí conozco, se llama Dionisio Moreno y en el año 2013 logró ganar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la sentencia del más que famoso caso Aziz, ese caso que abrió la puerta a que cientos de miles de familias españolas pudiesen reclamar a los bancos los abusos cometidos con las cláusulas suelo de las hipotecas. No sé cómo es César Pinto, sí sé cómo es y cómo vive Dionisio Moreno. Un abogado humilde de Martorell que conduce un Citroën AX matrícula de Barcelona de la serie OT y que no solo ha ganado el caso Aciz en el Tejúe, sino algunos más, siendo, de entre los abogados que conozco, el letrado español que más casos ha ganado en ese tribunal. Y ahora le ruego que se pregunte usted una cosa. ¿Cree que estas victorias las habrían obtenido uno cualquiera de esos macrodespachos que clasifican a los abogados en juniors y seniors, accionistas y miembros del Consejo de Administración que cobran facturas millonarias y cuyas cuentas de resultados se publican en la prensa económica? Yo sé que usted sabe que no, que esos despachos jamás moverían un dedo por usted, y esto por dos razones. La primera porque usted no tiene dinero para pagar sus minutas y la segunda porque ellos jamás harían nada que pudiese molestar a sus principales clientes que son precisamente este tipo de entidades financieras contra las que briegan abogados como César o Dionisio como usted o como yo. La esperanza de usted, sépalo y gráveselo a fuego, es que la raza de los César, de los Dionisios y de tantos otros no se extinga jamás porque si esa raza se extingue, usted y los suyos quedarán a merced del dinero de quienes les engañan y oprimen. En esta abogacía que hoy encarnó en César y Dionisio es donde residen todas las esperanzas de justicia de usted y de los seres que ama. Pero igual que usted sabe que sin ese tipo de abogacía sus esperanzas morirán, también lo saben los que manejan el dinero». Esta abogacía de que les hablo molesta a los más poderosos y por eso es maltratada. Por eso el turno de oficio se paga con cantidades de miseria y por eso a César, a Dionisio, a su abogada o a mí los plazos nos corren aunque estemos agonizando, porque así es la vida, porque los que tienen dinero imponen su ley y porque para ser abogada o abogado de la estirpe de Dionisio o de César no basta con ser una persona normal. Hay que tener madera de héroe. Ahora escúcheme e interiorícelo. Si este tipo de abogacía de que le hablo muere, todas sus esperanzas y la de todos los suyos habrán muerto con ella, porque ya no quedará nadie que defienda sus derechos. Si es usted un ciudadano normal, lo mejor que puede hacer es exigir a sus gobernantes que dejen de acosar a este tipo de abogacía y que dejen de arrinconar a quienes la practican. Y si eres abogado o abogada, Tienes que saber que en los planes de quienes nos gobiernan, ni tú ni el tipo de abogacía que ejerces tienen futuro. Pero es tu obligación defender este tipo de ejercicio profesional porque esa, y no otra, es la mejor manera de defender los derechos de tus conciudadanos, de tu familia y de ti. Así que, vamos todavía. Huh?